So, um... We, we, we conceptualized this, hemos conceptualizado esta mesa que viene a continuación maybe quite when de manera bastante evidente cuando pensamos en que viene después del Estado Nación tenemos que hablar de las ciudades y porque hacemos este festival en Madrid, part thought, Madrid as a, as a forma European parte de esta cuestión porque nos pensamos como red europea y para nosotros es muy interesante entender qué está pasando en España donde hay varias ciudades gobernadas por plataformas ciudadanos. cuál es la diferencia para las ciudades, para los habitantes de las ciudades y qué experiencias se están desarrollando. Estos son temas que estamos ya hemos estado ya discutiendo en los talleres con representantes de diferentes ciudades, no solo de Madrid. En estos últimos días, en esta mesa, no queremos entrar en esta cuestión, sino abordar más concretamente la cuestión de las ciudades. Es refugio porque hay eh, ciudades que se están eh, uniendo en torno a esta idea de la bienvenida de los refugiados. Habréis podido ver quizá eh, la bandera, la pancarta del Ayuntamiento de Madrid que pone no solo en el Palacio de Cibeles, sino también en otros lugares esta eh, pancarta de bienvenidos refugiados. Para tener esta conversación estoy muy orgullosa de tener aquí a Mauricio Valiente, el vicealcalde de Madrid y también responsable de derechos humanos e integración de los refugiados. También tenemos al representante de la ciudad de Dansk, vicealcalde de Dansk, Piotr Kuaschuk. Y, eh, también, y que también está activo en una asociación que apoya a los refugiados en Polonia. Tenemos a la profesora Kissinger Schwan, que es profesora en Alemania. También ha sido candidata presidencial en los socialdemócratas alemanes y ha sido muy pionera a la hora de encontrar nuevas políticas hacia los refugiados. porque la la política actual no está funcionando. Estoy deseando eh, escuchar la, eh, lo que ella está proponiendo en estos momentos. Por último, tenemos a Juan Diego Catalano de la ciudad de Palermo, una ciudad que claramente está viendo afectada cotidianamente y, y también desde una perspectiva de emergencia por la situación de las personas que llegan día a día a, día a las costas. Quiero invitaros aquí a la la mesa para tener una conversación. También os pediré bastante pronto que hagáis preguntas desde el público. Gracias. Esta es una no, pregunta. No lo hago, no pregunta, sí. Ah, vale, me voy a poner... Eh, lo, lo vas a hacer en mi... Sí. Vale. Soy Mauricio Valiente. Mauricio eh, Valiente. To my right. A mi derecha es consejero de derechos humanos, vicealcalde de la ciudad de Madrid. Representa una plataforma ciudadana que está aquí en Madrid, ahora Madrid y ha mostrado algunas iniciativas muy interesantes. Quiero centrarme en esta primera ronda en habéis colocado esta pancarta que dice bienvenidos refugiados y sé que que Madrid también forma parte de la red de ciudades-refugio... ...me gustaría entender y preguntarte... ...sobre qué es lo que está haciendo Madrid... ...en qué sentido marca la diferencia... ...donde el gobierno central no está acogiendo a los refugiados... ...no está acogiendo el plan de reubicación europeo... ...con respecto a los refugiados... ...pero vosotros sois una ciudad que queréis acoger a los refugiados... ¿Cómo lo estáis haciendo desde el punto de vista práctico? Hola, muy, muy buenas tardes a, a todas y, Hi, y a good. todos. Eh, lo, lo primero, en respuesta a tu pregunta, es visibilizar. Vivi visibilizar que hay un compromiso, una, un reto en la, en la acogida a los refugiados que es fundamental. Por eso la pancarta a la que hacías, a la que hacías mención, porque... Eh, tenerlo en lo cotidiano de la ciudad delante, eh, yo creo que nos ayuda a combatir ese efecto que, que tuvimos con la muerte desgraciada de, de Ailán en, en Turquía, ¿no? que es una gran presión de los medios durante unos días, que al final yo creo que tiene un efecto tranquilizador de conciencias, pero luego desaparece de los medios. Entonces, que el, que el ayuntamiento, que los poderes públicos mantengan que hay un compromiso con las personas refugiadas, es, es muestra de una decisión política que hemos adoptado. Dos, eh, como ayuntamiento no tenemos competencia directa en la acogida a las personas refugiadas, pero lo que hemos dicho es que eh, estamos a disposición de acoger a, a todas aquellas personas que tengan que ser acogidas en en España. Eh, la respuesta ha sido muy eh, reacia por parte del Gobierno. Ha habido, ha habido algún caso concreto en el que bueno, se están aprovechando viviendas que hemos puesto eh, al servicio de, del Gobierno central. Pero en todo caso, ahí está nuestra, nuestra voluntad, nuestra puesta eh, a disposición... ...de un sistema de acogida que en España está centralizado en la Administración General del Estado... ...es decir, en, el, en la Administración Central, porque la ley lo establece así. ¿no? Seguramente eh, esto habría que revisarlo y habría que replanteárselo. Y tres, eh, hay un aspecto fundamental y es que eh, la acogida en España tiene que ver sin duda... ...con el reasentamiento, con la reubicación de refugiados, con la atención a solicitantes de asilo... Pero hay un componente que yo creo que es el mayoritario, que son los expulsados de todo ese sistema. Y es ahí donde el, el ayuntamiento puede hacer más. Y en ese sentido pues hemos reaccionado porque tanto los que son devueltos a España por el convenio de Dublín como los que son rechazados del procedimiento de asilo pues son personas que al final viven en la, en la ciudad. En ese sentido, nuestra máxima preocupación es poder atender a todas las personas pero sin establecer un sistema paralelo porque a nuestro juicio sería pernicioso. Un sistema paralelo que supusiera eh, lavarle eh, la cara a la responsabilidad que tiene el Estado por un lado o establecer un doble rasero a las personas que tienen una situación de emergencia social, que tienen que ser atendidas en la ciudad en pie de igualdad. En esos tres ejes es lo que los estamos moviendo como Ciudad de Madrid. Eh, Juan Catalán. Juan Diego Catalano, quiero retomar este último punto, la situación de emergencia, vienes de Palermo. En primer lugar, quiero preguntarte cuáles son vuestras experiencias de una ciudad que es el primer punto de llegada, no necesariamente el último punto, mucha gente cruza la ciudad, pasa para llegar a otros destinos, pero vosotros queréis ir más allá de esta situación de emergencia, porque estáis intentando dar la bienvenida a los inmigrantes y a los refugiados de manera sostenible. Y de hecho, la ciudad de Palermo ha presentado un borrador eh, al respecto, así que me gustaría eh, escuchar un poco tu perspectiva. Muchas gracias. Antes de todo, permíteme agradecer a todos los organizadores de este encuentro. Y, y me parece excelente la idea de haber elegido Madrid, cuya administración representa un ejemplo virtuoso para toda Europa. Y, bueno, para ir a la pregunta, seguro Palermo es una ciudad de frontera, seguro Sicilia es una tierra de frontera, Italia también, Italia también puede ser considerada una ciudad de frontera. Ahora, cuando... Hablamos de migración, tenemos que tener claras las ideas. O sea, que estamos enfrentándonos desde hace unos años a un problema que no es de antigua, como la antigua emigración y su correspondiente inmigración, sino un verdadero fenómeno de inmigración. O sea, una cierta cantidad de gente que se desplaza de un lugar al otro del mundo y que no es dicho que el, lugar, el primer lugar europeo donde lleguen sea su destino final, o lo consideran ya de, desde el comienzo del viaje su destino final. Ahora, si estamos seguros que no es un fenómeno de emigración e inmigración, sino de emigración, no podemos enfrentarnos a este fenómeno con políticas de emergencia, por lo menos no después del primer año del segundo año de que está pasando todo eso, sino que tenemos que pensar a estructurar un sistema que acoja, distribu distribuye e integre en el territorio nacional, regional, no, europeo, a los migrantes. Porque seguro que Palermo es demasiado pequeña para recibir algo como 14.000 migrantes por año. Seguro que hasta Sicilia, que tiene casi 6 millones de habitantes, es demasiado pequeña para recibir todos. Tal vez Italia es demasiado pequeña. Seguro que Europa no es demasiado pequeña. Y seguro que a Europa, estas hombres, estas mujeres, estos hombres, pueden también hasta servirle. O sea, si antropológicamente no nos gusta ayudar al hombre, al migrante, podemos hasta más cínicamente pensar que pueden ser útiles para nuestra sociedad. A mí me parece más justo y más apropiado pensar que siendo personas tienen el derecho de desplazarse, digamos, hacia cualquier lugar del mundo quieran. Y entonces ese es el punto. Digamos que estamos esperando una respuesta de Europa que parece empiece a despertar del sueño justo en estas últimas semanas, para ver cómo modificar el, el Tratado de Dublín. El Tratado de Dublín es el tratado según el cual cada migrante tiene que quedarse en el país de primer, de primer llegada. Y bueno, eso prácticamente niega el derecho de emigrar y sobre todo pone en, ciertos, en ciertas condiciones los países, los países que reciben, o sea, eh, Grecia, Italia, tal vez España. Y, y bueno, si vamos a pensar a lo que va a ser nuestro futuro, tenemos que pensar primero que siendo migración no termina en unos años, va a durar años, años tal vez décadas, porque es un cambio estructural de la sociedad mundial y sobre todo de la sociedad europea. Eh, la, las venideras generaciones tendrán otros caracteres, otros rasgos, otros colores y tenemos también que culturalmente estar eh, listos para, para admitirlo. Eso me parece, digamos que no quiero hablar demasiado, por lo menos que me... me me ha dicho que tengo cuatro minutos y por eso y de ahí nace la carta de palermo y te agradezco que la hayas mencionado porque es el documento que no es ninguna provocación política ni intelectual es una declaración de principios moverse desplazarse tiene que ser, que ser reconocido como derecho humano inalienable. Por eso dice el subtítulo de la migración como sufrimiento a la movilidad como derecho humano inalienable. Eh, miren, soy italiano, soy siciliano, aunque no hubo hasta ahora ningún hematólogo que me explicó si hay la diferencia de sangre. Me parece que la sangre sea toda igual en todo el mundo. Eh, soy italiano no porque tengo sangre italiana, sino porque soy hijo de italianos. Ahora en Italia, en Italia estamos debatiendo también el tema del derecho de nacimiento, del Ius Sol. Alguien tiene que explicarme por qué, si no he nacido o si no soy hijo de italianos, por qué no tengo que vivir en Italia. ¿Por qué? ¿Verdad que no lo entiendo? Y por eso nace la Carta de Palermo. O sea,. Vamos a ver si dentro de un tiempo, tal vez nosotros no lo vamos a ver, lo van a ver, a ver nuestros hijos, nuestros nietos, pero vamos a ver cómo eh, las sociedades en, van a entender algún día que el derecho a desplazarse es un derecho inalienable, absolutamente inalienable. Yeah, thank you for that last Muchas gracias por lo último que has dicho, el derecho a la migración. Creo que has dado en el clavo. De hecho, como una anécdota, porque es algo que hemos estado discutiendo, el jueves por la tarde tuvimos un debate con un director que hizo una película llamada eh, con un, un título, bueno, que es un camerunés que deja su ciudad natal en Camerún porque se ve expulsado de la universidad, no encuentra un trabajo suficientemente bueno para pagar la medicación de su padre, muere su padre y se siente deprimido y decide dejar la ciudad, deja Camerún y se pasa dos años en Marruecos para poder pagar la tasa elevada para poder llegar a España. España. Y bueno, todo su viaje se despliega, acaba en Alemania, intenta eh, pedir asilo, no tiene ninguna oportunidad, se ve atrapado porque no tiene ninguna manera, ninguna vía para acceder. Esta es una... Situación muy clara, como estamos enfrentándonos a este tipo de situaciones, gente que llega por motivos muy legítimos y piden asilo, pero se lo rechazan porque el sistema de asilo no está hecho para ellos y hay que encontrar nuevas vías. Así que a partir de esto me gustaría pasar el micrófono, dar la palabra. A nuestra a otra invitada proposal, que, es, que, es, que es, tiene una propuesta muy interesante conectada con esta cuestión que hemos planteado aquí porque está eh, de alguna manera lo vincula a encontrar un instrumento que dé posibilidad a las ciudades, los municipios, las pequeñas ciudades para que tengan la posibilidad y los recursos para integrar de manera sostenible a los recién llegados hablo de recién llegados para referirme a refugiados y a inmigrantes también y esto es interesante también desde la perspectiva de lo que hablamos aquí porque es un instrumento que permitirá a las ciudades y tendrán financiación desde la Unión Europea ciudades que están en países donde a lo mejor el gobierno nacional no eh, necesariamente está a favor de la acogida de recién llegados así que quizá puedes hablar un poco de aquello en la que estás trabajando muchas gracias me siento me, me impresiona mucho el evento que habéis organizado y bueno voy a intentar explicarlo con pocas palabras ya has mencionado algunas de las directrices no soy una especialista en migraciones pero me sorprendió muchísimo la falta de solidaridad en europa en diferentes dimensiones pero en particular con el plan plan de reubicación de refugiados en particular en Italia los dos países que tienen que enfrentear estas cuestiones el resto de países no mostraron ninguna solidaridad había una eh, insolidaridad estructural digamos hay una cuestión eh, digamos eh, un poco arbitraria de qué país le toca abordar el mayor número de eh, refugiados así que mi propuesta era tratar abordar la crisis de refugiados que yo prefiero llamar como un reto de refugiados en una experiencia positiva porque, bueno, puedes intentar eh, echar a la gente o hacer de esto una herramienta positiva el instrumento sería crear un fondo europeo donde las ciudades los municip las municipalidades europeas puedan presentar una solicitud si están dispuestos a acoger a refugiados y puedan solicitar eh, digamos un fondo para la integración de refugiados pero además que puedan, eh, digamos, eh, conseguir dinero para su propia, eh, una, una, digamos, una promoción económica común, no solo para los refugiados, sino común. No serán solo las eh, administraciones municipales las que decidirán, sino que habrá un consejo con varios actores, donde estén representantes de los eh, municipios, desde luego, pero también la sociedad civil organizada, las iglesias, los sindicatos, las y también el sector empresarial, que es importante es importante reunir a todos estos actores y encontrar soluciones comunes para los municipios y que el alcalde que solicite, la alcaldesa que solicite este tipo de financiación se vea apoyada, apoyado por toda la ciudad, no de manera abstracta, sino de manera concreta y esto permitiría también integrar la ciudad, porque hay movimientos desintegradores en todas las municipales, incluso si no vienen refugiados. Hay un proceso de desintegración de las ciudades y esto también, eh, digamos, esto permite, esta propuesta permite reunir dos grandes desafíos. El desafío de la globalización, que, que digamos, implica muchos cambios estructurales, pero también la cuestión de la migración para muchas personas es difícil digerir tanto cambio a la vez. Y esto va de la mano de sensaciones de inseguridad, el extremismo, el auge de la extrema derecha, etcétera, etcétera. Para evitar esto, tienes que encontrar puntos de anclaje para presentar, afrontar estos cambios con una democracia participativa. Esta es otra cuestión que me gustaría eh, resaltar cómo hacer de este desafío de los refugiados convertirlo en una ocasión para profundizar la democracia participativa a escala municipal, donde hay una proximidad y donde es más fácil integrar no solo a la municipalidad, sino también a Europa, porque en este juego de suma cero siempre hay una competición entre Europa y los eh, Estados-Nación, pero podría ser justo una fin que hubiera una financiación a, a escala europea para Sostener esta participación de las municipalidades para que las personas no perciban, no, no, no vean solo, digamos, un proceso en el que no se ven involucrados, sino que vean una señal, digamos, ven esto de financiación de la Unión Europea, pero no llega, pero cuando se ve claramente que la Unión Europea puede aportar dinero para este tipo de desarrollo, entonces hay otra percepción de lo que es Europa. Así que, bueno, he aprendido que en, la, en inglés existe una expresión que se es matar a varios pájaros de un tiro. Me parece una expresión muy cruel, pero bueno, puede servir. En, en alemán lo decimos de una manera diferente, que bueno, también es cruel, pero es menos cruel, creo. O por lo menos una crueldad menos explícita. El caso es que se reúnen varias cuestiones muy positivas. Positivas, participación, integración y también ayudar poco a poco a las personas a acostumbrarse a este cambio. Estoy de acuerdo contigo. Es un cambio que no va a terminar. Vamos a tener un cambio global en varias décadas, en muchos sentidos. Así que si puedes digerir el cambio, te sientes más fuerte. Pero si no puedes digerir el cambio, esto te debilita. Así que esa también es una manera de digerir las transformaciones. que van a suceder, queramos o no? Entonces, adaptarse, aprender, afrontar los cambios de otra manera y convertirlos en posibilidad, este es también un horizonte que me parece importante favorecer. Uh, creo, yeah, you, you, you um, bueno, lo has dicho y has utilizado la palabra dices que no quieres crear competencia entre los diferentes pobres las muchas personas que llegan para un futuro mejor y no llegan con muchos recursos pero también hay personas que ya están en la ciudad que no tienen y hay que evitar crear competencia sí, yo de hecho creo que tiene que haber un incentivo adicional y sé que la investigación en migración ha encontrado una solución, es que tienes que tener un incentivo positivo. No puedes solo depender de la beneficencia, esto es terrible. En general necesitas incentivos financieros positivos para motivar a las personas. Y también el Gobierno Nacional no está obligado a invitarles, sino que este sea un proceso de toma de decisiones voluntario y si pueden decidir abrir las escuelas, a nuevas familias eso es más fácil it, que imponerlo and, desde and, arriba and, and, y, y convencerles a, a posteriori, it. esta es una vía equivocada creo uh, Marta, you are from Marta. Char, um, vienes de Polonia so, um, yeah, you, are, you are. Vienes de un país the que, the ha ha un que ha estado en las noticias por un gobierno nacional que ha girado a la derecha y no es un gobierno que daría la que la la una buena acogida a los refugiados, refugiados, de hecho tiene una postura bastante dura frente a los refugiados y los inmigrantes, como ciudad lo estáis haciendo de manera diferente, sois la primera ciudad polaca que ha firmado el manifiesto de esta iniciativa que nos ha presentado Gisina Schwan, así que que bueno muy bien hecho um, um, can you, can you quizá nos puedes decir algo a partir de tu experiencia um, I mean, hall, tanto trabajando en el ayuntamiento NGO, como people. en la ong que apoya a los refugiados qué, um, qué panorama where, where hay en polonia uh, en estos momentos I mean, donde estáis en una situación arriving, de muy pocos refugiados um, que, um, que um, llegan um, pero un gobierno muy hostil ¿Cómo estáis abordando esta situación en Dansk. muchas gracias solo comentar un poco lo que ha dicho Jessine uh, Schwann. Uh, tenemos Estados-Nación que, bueno, por lo menos en Polonia no tenemos una política de integración de los inmigrantes y por supuesto necesitamos financiación a escala municipal porque el dinero que consigue el gobierno para la integración no se está gastando de manera adecuada, lo devuelven más bien, antes lo devuelven a Bruselas que el gastarlo en integración por eso algo así sería muy importante porque los inmigrantes viven en las ciudades, en las grandes, en las pequeñas en los pueblos y ahí es donde hay que ubicar las soluciones así que esta es una cuestión que quiero subrayar pero tal y como tú has dicho es importante que no hagamos esto en lugar reemplazando al gobierno los gobiernos, hay que presionar a los gobiernos a que se abren y como ciudadanos tenemos que conseguir eh, meterles en el camino adecuado esta es una de las cuestiones nosotros al firmar el mandato, esto ha sido una consecuencia de la política que hemos estado desarrollando en los últimos tres años ya. Es una política sobre integración porque tal y como he dicho no tenemos una política estatal al respecto, pero esto no significa que los retos no estén ahí. La inmigración ha sido dinámica Polonia, procede de Ucrania y la guerra allí y esto ha estado sucediendo desde hace bastante tiempo. Nuestra sociedad está cambiando. Nuestras ciudades están cambiando, los desafíos están ahí y nos sentíamos incompetentes al respecto, así que la política que hemos desarrollado es una política bastante integral, desde el empleo, la escolarización, la vivienda, la salud, tiene que ver con construir nuestra sociedad de acogida, una competencia en la sociedad de acogida a la hora de acoger la inmigración y crear unos estándares básicos de acogida y saber cómo ofrecer eh, servicios desde la igualdad estamos en un proceso es un proceso largo con muchas unidades nos coordinamos de manera transectorial yo trabajo en una ong yo no trabajo en el municipio sino en la ong pero lo hacemos juntos digamos que es una cosa hay una cogestión hay algo que es algo que compartimos tenemos que hacerlo juntos esto está claro y tenemos que conseguir que se sumen todas las personas posibles, los propios refugiados y migrantes, para desarrollar esta nueva política. Y bueno, antes cuando estaba hablando con el compañero ucraniano, eh, sí, es una nueva ciudad con eh, muchas personas que proceden de Ucrania. Así que sí, realmente es una nueva realidad y tenemos que construir algo, un nuevo horizonte juntos, tenemos que reflexionar sobre esto, entenderlo y construirlo juntos. Así que sí, hay que construir una nueva cualidad juntos, una nueva calidad. Marta es una de las heroínas, hay también aquí una persona and, and del Europe ayuntamiento, there creo is is an an an de, eh, que no muchas personas de Europa Occidental que creo que no saben que hay un imán oficial en Dansk y una vez cuando se rompieron las ventanas de este imán el alcalde de Dansk pagó la reparación de estas ventanas normalmente se percibe a Polonia como un país muy alejado de estas políticas de acogida, pero Polonia o los polacos son muy abiertos, son, realmente les gusta acoger, pero no están acostumbrados a, personas que, a las personas que están llegando, pero incluso las personas musulmanas, si sí, sí, no, vienen, digamos, de más lejos, de Chechenia, pero bueno, quería subrayar esto, que hay una sensibilidad de acogida, gracias por lo que has dicho, pero bueno, quiero decir que en Dansk, aunque yo valoro mucho a nuestro alcalde y el municipio que tenemos ahora, no somos una excepción, la crisis política que tenemos en estos momentos, el giro a la derecha es como un espejo para los alcaldes, y un poco la idea de que hay algo que está yendo mal, hay que ser más valiente, hay que tomar iniciativas, hay grupos de trabajo en las 11 ciudades más grandes de Polonia para trabajar sobre la integración y vamos a intentar convencer que estas ciudades firmen el manifiesto y que se impliquen también a escala regional en house, pequeñas ciudades, pequeños y pueblos es y, esto y esto es, es también importante hablar y con los alcaldes, si hablas con, y ellos, con por supuesto, ellos por supuesto tienen miedo del terrorismo y de los musulmanes y, y saben que es un reto y sí, lo es, es, es un reto político, y tiene un still, elemento I mean, muy político pero, pero aún así hay mucha receptividad y lo que dice la televisión no es toda la realidad, es solo una parte. Quiero abrir la palabra al público, pero tengo una pregunta más para ti, Mauricio, conectando con lo que han dicho, porque sabemos que con frecuencia es una cuestión de exposición. Si las personas viven en un contexto multicultural, son más abiertos y dan más acogida. Creo que Madrid es un ejemplo de una ciudad que tiene una historia de multiculturalismo y de, y, de, y de migración, así como de emigración, ¿cómo podemos...? Me refiero a que, bueno, vosotros estáis aquí en Madrid, ya habéis mencionado que hay una red de ciudades en España, ¿cómo podemos llevar esto a escala europea? Porque claramente estamos hablando aquí todos nosotros nos vemos ante una situación en la que no existe un sistema de asilo europeo que funcione, pero hay ciudades, todas las ciudades que están aquí presentes, que quieren dar una acogida a los refugiados, pero también desde la perspectiva de combatir eh, un poco el golpe de la extrema derecha, que están intentando romper esta política de acogida. Y esta es también una realidad. Lo siento porque estoy mezclando muchas cosas. Es una introducción un poco complicada. Pero la pregunta que yo quería hacer es bastante sencilla, en realidad. ¿Cómo podemos europeiza, europeizar estas redes de ciudades de refugio que habéis construido desde España y que todavía no existen a escala europea? ¿Cómo podríamos trabajar juntos, colaborar entre las ciudades, los municipios en Europa para tener una respuesta europea que funcione para. A las personas que llegan. Bueno, yo yo creo, eh, hacía referencia a la, a la historia eh, de ciudad abierta de, de Madrid. Ha sido una historia, efectivamente, ¿no? de, de acogida de, de muchísimos eh, migrantes de otras partes de, de España, fundamentalmente, que no ha sido fácil. O sea, que, que esto es lo primero que, que quiero decir. Nosotros estamos luchando por un modelo de ciudad abierta, de Europa abierta, que no va a ser fácil. Lo primero, diría, eh, planteárnoslo así. Es, es un reto y una y, un, y una batalla que tenemos que dar para abrir nuestras mentes. Viniendo hacia aquí, me está dando cuenta la cantidad de celebraciones que hay con el Halloween. Ahora, Halloween se ha convertido ya como en una institución. A, a mí no me gusta, pero bueno, me da lo mismo, eh, no, no, no está en cuestión mi opinión, sino que forma ya parte de la cultura, sobre todo de la, de la población más joven. Pero esto me recordó también un debate que tuvimos hace poco, sobre las Navidades, cómo celebrarlas, el Ayuntamiento eh, puso mucho énfasis en dar una imagen multicultural, una imagen eh, de la diversidad de la, de la ciudad y cao, no hombre, ¿cómo vamos a hacerlo? Y, cao, y pusimos el ejemplo de Papá Noel. Si Papá Noel es una, una imagen eh, ahora totalmente generalizada, pero ajena a nuestra cultura. Ajena hace 40 años, era algo totalmente ajeno. no Esto yo creo que nos da una idea de, de cómo tenemos que, que abrir las, las mentes a la realidad de nuestras sociedades, de nuestras ciudades, y hacerlo eh, como un valor y una riqueza. Creo que en ese sentido, para contestar a tu pregunta, eh, las ciudades tenemos que reivindicar. ¿Eh? Hay, hay un aspecto de reivindicación en lo que tú dices, de más fondos, porque al final el, a nosotros nos da lo mismo que una persona tenga papeles, no tenga papeles, eh, sea refugiado, sea apátrida, sea migrante económico, tenga un permiso A, B o C. Es una persona que va a estar en un barrio, que va a tener necesidad de vivienda, de alimentación, de, de educación, de sanidad. Y no podemos no atender a una persona. Ese es el enfoque fundamental. Y eso es una batalla que hay que dar, que tenemos que dar con el Estado a todos los niveles, de garantizar derechos sociales. Eh... En, eh, sin distinción. Y hay otra batalla, que es esta batalla cultural, que creo en la que podemos colaborar mucho la, las ciudades, ¿no? de, de, de, de, de construir nuestras identidades propias eh, y al mismo tiempo compartidas. Yo estoy pensando en Buenos Aires, cómo sería la identidad de Buenos Aires sin la emigración italiana y española, y o, Cómo sería Madrid o cómo sería cualquier ciudad, ¿no? o, o, o nuestras ciudades, ¿no? sin Madrid. Y eso es una cosa que mucha gente desconoce, fue una ciudad fundada por árabes. ¿no? Y simplemente ese hecho. ¿no? Ese hecho ya nos da una idea de cómo esa, esa cerrazón hay que combatirla. ¿no? Y creo que colaborando las ciudades en este tipo de iniciativas, por ejemplo, ¿no? yo creo que podemos avanzar en ese sentido. Sí. Integrar? Vale. Gracias. Justo para integrar eh, la respuesta que te he dado a tu pregunta. Eh, justo como entender lo que es una política de emergencia y, la, y una política estructural, hace cuatro años la Municipalidad, de Palermo, la Municipalidad de Palermo, siguiendo una idea del alcalde de Palermo, de Luca Orlando, ha instituido otra institución de la ciudad que es el Consejo de las Culturas. ¿Qué es? Tenemos, como tiene cualquier otra ciudad europea, el Consejo Municipal. Tenemos también un nuevo Consejo, el Consejo de las Culturas, compuesto por 25 concejales. ¿Quiénes son? ¿Quiénes tienen derecho a ser consejero, concejal del Consejo de las Culturas? Todos, pero todos. Los residentes en la ciudad de Palermo que no tienen pasaporte italiano. Punto. ¿Quién puede votar al Consejo de las Culturas? Todos los residentes en la ciudad de Palermo que no tienen pasaporte italiano. Es decir, eh, que tenemos 25 concejales más que representan proporcionalmente todo el panorama multicultural que vive residiendo en la ciudad de Palermo sin ser italiano, formalmente italiano. Y es un empuje impresionante que tuvo la municipalidad, el viejo consejo, gracias a las inquietudes, a las propuestas, de vez en cuando también a las respuestas que este Consejo de, de las Culturas dio al Consejo Municipal. Esta es una forma, una práctica, eh, para entender lo que eh, transmitirles, eh, lo que decía antes, de que no necesitamos políticas de emergencia, sino políticas eh, estructurales. O sea, el alcalde de Palermo fuerte del hecho de que Palermo siempre ha sido una ciudad multicultural. Como dice el alcalde de Palermo, Palermo es la única ciudad en el mundo donde puede encontrar a un perro, a un gato y a un ratón caminando juntos en paz por la ciudad. No hay otra, no hay otra, porque fuimos árabes, eh, fuimos españoles, fuimos normandos, católicos, judíos, tenemos de todo. Y entonces ahí pasea cualquier cosa en paz. Ahora. Y refiriéndome a lo que se decía antes, pasando por este cambio cultural, gracias a la Carta de Palermo, en Palermo ya no se hace distinción entre el refugiado y el inmigrante económico. Porque hemos entendido que el hambre mata igual que un balazo. Igual, igual, tal vez si, te, si, si me disparan un balazo muero antes y morirme de hambre es más... Más, duele más duele más Gracias. quiero invitaros a hacer preguntas por favor levantar la mano tenemos 10 minutos para las preguntas del público un último comentario es que creo porque aquí en esta sala, claramente somos un grupo de personas que defendemos este tipo de políticas. También en aquí en la mesa no hay nadie hostil a esta idea de acoger a los refugiados, pero también sabemos que estamos en una sociedad donde cada vez hay más personas que votan en contra de esto. Así que creo que hay también un deber, que es algo que también he dicho al principio, que tenemos que entender cómo ser más y cómo, ser más y cómo podemos fortalecer nuestros argumentos de cara a aquellos que están en contra y cómo podemos colaborar y a la vez pensar en hasta qué punto es importante tener esta discusión desde el punto de vista de las ciudades. Hay muchas ciudades que digamos que hay una, una idea Trans eh, ciudades, hay muchas ciudades, digamos, hay una necesidad, esta es la palabra, de que las ciudades quieren dar una buena bienvenida. Es una necesidad independientemente de la ideología. Este es un aspecto que no se ha puesto encima de la mesa, pero creo que forma parte de la discusión. Ahora, por favor... Vamos a intentar. Yeah, ¿Cuál es la time? hora? Vale, so, tenemos diez minutitos. One, que vosotros, you, tú eres uh, el primero, uh, también te he visto uh, a ti uh, uh, y, uh, y uh, luego tú. Uh, the Ahí tenéis el micrófono. Aquí, por favor. Yes. Yes. ¿Se oye? Yes. Quiero hablar sobre la palabra hambre. Esto es algo, trabajo en Tanzania, en el Himalaya, tengo amigos que viven en Barcelona y en India que han venido de estos países y, y nunca, perdón, si no se pega el micrófono, bueno, no puedo traducir porque no nos llega el sonido. Me encanta la idea. Cuando escucho la palabra hambre, Porque el hecho es que esta no es mi experiencia con los migrantes, los refugiados es algo de lo que no voy a hablar, esto es un secreto para mí, los refugiados tienen todos los derechos de venir aquí, pero en esta complejidad de los inmigrantes, que podemos llamar migrantes económicos, esta es una gran categoría, y son personas que han venido aquí a través del hambre, las personas que tienen hambre, están tan abajo de la pirámide de determinados países que no tienen ninguna oportunidad de llegar hasta aquí. Yo conozco Tanzania, alguien que es realmente de una clase muy baja en Tanzania, no puede pagarse un billete de autobús a la capital de su propio país, por no hablar de viajar a través de los países. Si ti, alguien tiene un pasaporte, es clase media ya. Incluso ¿Y dónde tiene el dinero para pagar a las mafias, para pagar la patera, para pagar el yuyu? Porque ningún africano paga sin pagar llega a Europa sin pagar un yuyu a alguien que le proteja de alguna manera, sobre todo si tienen hijos. Esta es una cuestión muy importante porque la simplificación del hambre como motivo de la gente para venir. Conozco tantos migrantes, conozco bueno 50, 60 amigos míos que han vendido tierras en su país para venir aquí. Aquí, lo han invertido en billetes, se han comprado incluso un pasaporte con otro nombre, porque esto lo puedes hacer allí. Cuando tienes esta situación de distorsión, de abuso del sistema, bueno, esto no tiene nada que ver, por supuesto, con eh, así que se puede abusar. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que plantea? Si se puede abusar y hay tantos millones viviendo en estos países y si les damos la Bienvenida de manera tan fácil. Esto es un magneto y esto me, me encanta, pero tiene que haber un grado, una gradación. Si no hay ninguna manera, en algún en algún sentido hay que cerrar Europa, porque si no, va a ser imposible gestionar esta complejidad. Así que de alguna manera sí, es muy bonito lo que decimos, pero ¿cuándo vamos a dejar de ser amables? Porque no nos lo vamos a permitir, porque estamos llenos de personas. Y solo una cuestión más, una cuestión más, no la última, es la misma pregunta, la misma pregunta, Por por favor. No, no, no, por favor, por favor, disculpad, solo una cosa que ha pasado la semana. Cuando Raqqa cayó en el, el Estado Islámico, reconoció esta pérdida, le dije, córtate la barba y penetra a los estados del enemigo. Vale, gracias. Antes de responder a esto, vamos a coger otra pregunta. La mujer que está levantando la mano allí al fondo. Buenas tardes, muchas gracias. You eh, eh, yo soy muy admirativa de la, eh, de la cultura de aceptación del refugiado, sea por motivos de guerra o económicos que mantienen los ayuntamientos. Y la pregunta es, ¿qué recursos reales tiene el ayuntamiento para abordar el problema? Porque los asentamientos que se ven, por ejemplo, en Madrid, en la zona de Chamartín, en la zona de Fuencarral, en algunas otras zonas que yo pueda desconocer, pero también un poco yendo a barajas. Es decir, es que como que pusiera de relieve la impotencia de la administración territorial, en este caso municipal, para abordar el, una, una mejor calidad de vida. Es decir, que hay principios, pero luego, ¿qué medios hay para eh, ser consecuente con estas declaraciones que escuchamos? Muchas gracias. Gracias. I think, let's take one... Gracias, vamos a coger una pregunta más. Okay, well. uh, my started... Mi pregunta se dirige principalmente a Joan, porque te he oído hablar de este mecanismo financiero la primera vez hace un año y me interesa cómo funcionaría el proceso para promover esta idea en Bruselas que es un poco la institución a la que estáis interpelando y hasta qué punto ha llegado la iniciativa. Vamos a, como ha habido preguntas muy concretas, podemos coger una más, yo creo. Hola, quiero hacer una pregunta. Voy a hacerla en inglés. ¿Habéis intentado el nivel internacional para conseguir esta financiación? porque yo estoy hablando de desplazamientos internos en los lugares donde viene la gente y las ciudades que se integran, por ejemplo, en Marruecos, Nigeria, bueno, hacen recorridos muy largos andando con otros recorridos. ¿Habéis si financiaríamos también a estas ciudades para que sean más incluyentes? No solo ciudades europeas, sino también ciudades que están en la ruta migratoria de estas personas. Gracias. Creo que había eh, preguntas en varios, bueno, para Mauricio específicas, también para Churchill, pero bueno, abro el micro para que todos podáis responder. Por favor, que cambien el micrófono porque se, no, se interrumpe. Bueno, empiezo por las últimas. Eh, los recursos. Bueno, financiar... Todavía no hay ninguna financiación europea, ¿eh? porque Europa todavía sigue, en Europa todavía sigue vigente el, el plan y el Tratado de Dublín, o sea, y Europa no aporta nada en tema de eh, financiación para la ayuda de la acogida de los migrantes. Eh, bueno. A propósito de la segunda pregunta, el recurso, los recursos que tienen los ayuntamientos, eh, yo puedo contestar por lo que sea la situación italiana. Eh, el Ministerio de Asuntos Interiores de Italia es, que, es el ministerio que maneja todo el tema económico y de la organización a través de las prefecturas. Las prefecturas son instituciones gubernamentales locales, o sea, regionales. Eh, con dinero, con acogida, y entonces los, eh, las municipalidades eh, tienen nada más que el deber de cumplir y sobre todo, y no es un tema secundario, recibir a los menores no acompañados. Y le digo que mi misma vida cambió hace cuatro años cuando vi por primera vez desembarcar de un buque de la Marina Italiana a un niño de seis años que no tenía a nadie junto a él frente al mundo, seis años. Eh, yendo a la m, primera pregunta, yo empecé diciendo que para nosotros migrar es un derecho. Y cuando organizamos un convenio en Palermo, donde acudió el brazo derecho del ministro de Asuntos Interiores, y en aquel momento en el puerto de Palermo desembarcaban dos, tres miles de migrantes cada semana. Lo primero que, desde luego, preguntamos al ministro si estos números eran números que podían crear problemas o que podía, se podía aguantar. Bueno, hasta hoy, si razonamos en términos europeos, los números son ridículos ridículos. El tema es razonar en, en el combo europeo. No podemos hablar de Palermo, de Madrid, de Zaragoza o de Almería. Tenemos que, desde luego, ayudar a desparramar a los migrantes siguiendo las intenciones lo, eh, o la, la, como decir, las ideas que tienen. Eh, seguro es que también se van a, van a migrar al interior del, del país que los, que los acoge, porque cambian de lugares muy, muy a menudo. Ese es el tema. Y eh, ¿saben lo que dice también la Carta de Palermo, lo que propone? Abolir el permiso de residencia. Porque el permiso de residencia se ha vuelto, en los últimos años, en el perfecto, en el mejor instrumento para que las mafias manejen el tema de la migración. Está todo en la mano de la mafia africana, está todo en, la man en las manos de la mafia italiana, está todo en las manos de las mafias europeas. Que, gracias al permiso de residencia, que los migrantes, por la mayoría, no pueden obtener, han creado el moderno instrumento de la nueva esclavitud. ¿Pero en 10 años? Años? años, en 20 años, no ese es el tema. Este no puede ser el tema de imaginar que la migración es un derecho. Porque si es un derecho, no puedo pensar en cuánto van a llegar, en cuántos van a llegar. Y seguramente Europa está bien capaz de acoger, recibir e integrar. Sí, en cuanto a los recursos, no hacía referencia a los asentamientos en Chamartín, en Fuencarral, en varios puntos de, de, la, de la Ciudad de Madrid. Eh, en Las ciudades, y además después de, de muchos años de políticas neoliberales, tenemos pocos recursos, tenemos recursos de servicios sociales, de ayudas, de redes municipales, pero hay un aspecto fundamental que son las políticas de vivienda. Aquí en Madrid vivimos un escándalo y es que cuando más se necesitaba vivienda social, eh, una parte del parque público se vendió a fondos a fondos buitre. Hay un déficit real eh, en cuanto a las políticas eh, sociales y en cuanto a las políticas de vivienda, que es donde tenemos un mayor problema que es real y que eso no se puede improvisar en, en unos años. Es una política que tiene que apostar eh, a, largo, a largo plazo. Hay recursos y hay dificultades, sobre todo con determinadas poblaciones, que no quieren eh, utilizar los dispositivos eh, por pautas culturales, etc. Ahí, si recordáis, Sarkozy lo resolvió en su momento pagando... Eh, billetes de avión, no sé si lo recordaréis, en un momento, en un momento dado a, a, a Rumanía. ¿no? Eh, evidentemente esa no es la solución, no es la que vamos a hacer. Eh, se pretende dar además una atención incluso en esa situación. Incluso en esa situación los trabajadores sociales, eh, el, los niños están escolarizados, ese es el, un aspecto fundamental, pero desde luego hay un déficit y creo que la, que la, vivienda, la vivienda es fundamental, sobre todo con las dinámicas de mercado que están creando mucha desigualdad en las, en las ciudades. ¿no? Eso para responder a tu, a tu primera pregunta de una forma lo más concreta posible. Dos, capacidad acogida, ¿no? lo que decía el, el señor que nos ha preguntado. Claro, podemos hacer la pregunta de otra forma. ¿Qué capacidad acogida tiene Tanzania? Ya que has mencionado Tanzania. Millones de refugiados... De cuando, ¿Qué capacidad de acogida tiene Tanzania? ¿Qué capacidad de acogida tiene Líbano, que ha doblado su población? No digamos, no digamos insensateces con el número de inmigrantes y refugiados que han llegado a Europa. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza simplemente, si, si, además si, con este conocimiento multinacional, conozco gente. Bueno, pero ¿cuántos millones de refugiados durante años hay en Jordania para venir a decir… A decir aquí hablar en Europa de capacidad de acogida. Es que eso, vamos, es que ofende al sentido común. No es ese el debate. No es ese el debate. El debate es cómo generalizamos derechos y desde luego, y cómo garantizamos que todas las personas puedan vivir donde quieran con plenitud. ¿no? Ese es el debate. Lo otro yo creo que es un, una perspectiva falsa, pero no, de, no es un debate moral. Es, es, es una realidad fáctica. La inmensa mayoría de los millones de refugiados no viven en los países enriquecidos, viven en los países empobrecidos. Y eso es una realidad, de hecho, simplemente. Y, por cierto, puedes hacer argumentos. De mucho tipo, pero también puedes hacer un argumento a, a por el largo plazo, pero si piensas en el argumento de largo plazo, lo muy claro es que, bueno, en la, eh, digamos, cuando vemos el, el corto plazo aparecen muchas contradicciones, pero en el largo plazo todo aparece mucho más positivo. Desde el punto de vista de la estrategia política, por supuesto, yo empecé la idea hace un año y medio y es un procedimiento lento, pero bueno, para cualquier idea política esto funciona así. Lo que en compromiso hasta ahora es hacer una celebrar una conferencia en Danz en Polonia, hacer un manifiesto, luego estamos intentando conseguir eh, para este manifiesto estratégico, muy claro, lo podéis ver en la página web, Web. Si no recordáis el nombre de mi ONG, podéis eh, googlear mi nombre y encontraréis el manifiesto. Me gustaría contestar, había una mujer aquí en la primera fila. El siguiente paso no es solo conseguir el apoyo de alcaldes importantes, destacados. Por supuesto, tienes que encontrar a los primeros valientes. y Por eso estoy muy agradecida por la ciudad de Danx porque el, al el alcalde, porque realmente se ha animado. Todos preguntan, ¿quién más ha firmado? ¿Quién más ha firmado? Y solo si tienes un número significativo. Puede seguir avanzando. Luego he hablado con los comités de las regiones, el comité de equilibrio económico y social y el presidente ha firmado también el manifiesto como persona no podía hacerlo por todo el consejo. Pero hay también actividades del Comité de las Regiones, que esto es otro eh, objetivo, también he promovido en el grupo parlamentario de los socialdemócratas alemanes, del Parlamento Europeo, y voy a continuar con los verdes, parte de los liberales, con la izquierda también, los verdes, los diputados verdes, que tiene cierta importancia en el grupo verde parlamentario. También ha firmado, así que voy paso a paso, la idea ahora es que el Parlamento Europeo lo presente en las próximas negociaciones para el marco financiero entre el 21 y 27. Pero antes hay una fase previa de dos, tres años para recoger dinero que no se haya gastado y tener un proyecto, un poco de prueba, un prototipo para ver si funciona o no. Había alguien allí que preguntaba eh, si no podrían eh, presentar ciudades más allá del marco europeo. Tienes mucha razón probablemente sabes que hay un llamado una iniciativa impulsada por el Comité de las Regiones y lanzada por Murcia, han eh, reunido ciudades libias, Trípoli, Segde, Benghazi, otras ciudades libias y las han reunido con ciudades europeas, como decís Murcia? Murcia, vale, Murcia, Trieste, And, and, and, uh, y towns of otras Europea ciudades europeas... Partner? para hacer una colaboración y hay estas colaboraciones ya sin que se haya negociado, hay ciudades socias y la idea es extender este tipo de colaboraciones transnacionales para conseguir una política de desarrollo transmunicipal porque hay los mismos obstáculos por supuesto los gobiernos nacionales no lo quieren y hay un nivel de corrupción muy elevado pero si lo haces a escala municipal también con Egipto, con Túnez es mucho más fácil. Puedes también instalar eh, mecanismos que paren la corrupción con la iniciativa de Nicochia a favor de la transparencia en Bélgica que ha presentado una, una carta contra la corrupción y hacen educación en estas ciudades libias y han creado instituciones, así que el dinero realmente está ahí, así que esto va paso a paso pero lo que necesitamos es presión pública, porque bueno, lo que damos por ejemplo, por ejemplo a todas estas empresas de venta de armas, consiguen muchísimas armas para disparar contra otros países, para bombardear esto sí que es costoso, sería mucho menos costoso dar dinero a las municipalidades, desarrollarlas y también hay rutas migratorias de refugiados en África he hablado hace poco con la representante de la Comisión Europea en Berlín están un poco, sí, dicen sí, inversión, pero hay que combinar la inversión privada con una buena gobernanza tienes que generar comisiones de multiactoriales, también con porque si no solo tienes extracción de beneficio en Libia y no contribuyes a una mejor gobernanza para que haya una perspectiva gubernamental desde las personas. Así que hay que batallar, hay que convencer, hablar con muchas personas, también del secretariado general de la Comisión, y lo ven una buena idea, pero no lograron introducirlo en el discurso de Yunga. Por supuesto, eh, veía demasiados obstáculos a escala de los gobiernos nacionales, porque no quieren perder poder si das financiación directa e integral a los municipios en Europa, entonces los gobiernos pierden poder y el poder siempre es algo muy importante si eres un político, si eres politólogo sabes que tienes que convencer a las personas de que es un, está en su interés a largo plazo conseguir una financiación directa a los municipios porque se les descarga de todo el, el, el odio que encuentran cuando lo hacen de arriba a abajo. Hay un sociólogo alemán. Alemán, Max Weber, que dice política es eh, mover una madera muy dura. Es verdad, todo el tiempo tienes que tallar una madera que es muy dura, pero necesitas presión pública para ello. Gracias. Marta, the, the Marta to, las últimas to, palabras, to para las palabras para cerrar y, y bueno, uh, Mauricio tiene uh, que irse, uh, pero uh, por favor, dinos uh, unas últimas palabras. So, so my, uh, my be, uh, like, mis últimas palabras uh, general, serían uh, like that, la reflexión general. Uh, es que, bueno, nunca he visto una ciudad o un país que sea pacífico con respecto a la migración y decir lo que tú has dicho, ir juntos por el pasado multicultural, no, no, creo en ello, creo que tenemos que ser muy modestos y muy prudentes con todo esto, lo que pensamos sobre nuestras instituciones, nuestros sistemas, sobre la inclusión, porque veo a muchas personas en instituciones que dicen, que dicen sí, somos tan abiertos, todo funciona funciona genial, pero no hacen una prueba con la realidad. En mi trabajo, cuando yo me encuentro con inmigrantes todos los días y analizo también las instituciones todos los días, intento cruzar eso. Estamos en un proceso y nunca terminará, nunca será precioso. Hay mucha lucha, gente que pierde su identidad y bueno, es un proceso duro, pero tiene que ser así. Eso es lo que quería decir. Gracias por esto. Gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros, me parecía que era una mesa muy interesante, siento no haber cogido más palabras del público, tenemos que terminar esto porque luego habrá dos eventos más en nuestra noche. Muchas gracias por estar aquí, creo que hemos tenido visiones muy heterogéneas, quedaos para la, la siguiente sesión sobre la Asamblea de los, eh, Europea de los Comunes. Gracias de nuevo.